Hola, ¿qué tal? La neuritis vestibular es una inflamación del nervio vestibular que se encuentra en el oído interno. Se encarga de llevar las señales que ayudan a mantener el equilibrio desde el oído interno hasta el cerebro. Y si se inflama puede provocar vértigo, es decir, sentir como si uno estuviera dando vueltas. Pues no están claras.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 El médico puede diagnosticar la neuritis vestibular mediante un examen físico y preguntando sobre los síntomas y la historia clínica. Seguramente buscará signos de una infección vírica. Si la causa del vértigo no está clara, el médico puede realizar otras pruebas. Estas pueden incluir una prueba de audición, audiometría, una prueba del sistema del equilibrio llamada electronistagomografía o una resonancia magnética para descartar otros problemas.